Namaste, soy Quetzal. Hoy voy a mostrar eh, lo que prometí a mis alumnos y amigos, que es sobre el saum, saumar, es decir, cargar de humito, ¿verdad? El espacio, es hacer una limpia, una limpieza. Este, pero yo voy a mostrar porque en estos tiempos de mucho calor y en lugares como Uruguay, donde hay amigos míos, ¿no es cierto?, que están acostumbrados a mucho frío y a humedad. Al cambiar el clima y hacer tanto calor, los espacios con madera este, son bastante peligrosos. Entonces me contaron de las prácticas que estaban haciendo y de que, bueno, sí, sí corren riesgo, ¿verdad? Si no saben hacer eh, adecuadamente estos saumos o, por ejemplo, durante una meditación o durante una relajación, que pueden hacer y qué no? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer... Uh, una meditación o una relajación muchas veces no sabemos y podemos quedarnos dormidos puede pasar entonces tenemos que optar por utilizar una limpieza verdad previa a esa relajación y no usamos velas sobre todo si hace calor sobre todo si, si, si está, está seca la madera está seco el clima tratamos de no usar velas cuando hacemos esa, esos rituales o esas prácticas porque cuando perdemos el control del de fuego y sobre todo en lugares donde hay viento corremos riesgo y ponemos en riesgo también este, esos materiales así que yo voy a mostrar por ejemplo algo que es muy saludable y es que es utilizar, por ejemplo yo utilizo esto ¿no? Lo en un lugar cerrado, no tengo madera en el suelo Sino que es un piso común. Y tengo esto que saqué de la naturaleza, ¿sí? de lo que estaba en el suelo, que es de los pinos. De caminar acá en Rosario, en Argentina, hoy por hoy que me toca estar acá. Bueno, esto es de la, la costra, ¿no? la corteza del árbol. ¿Ven? Que se encuentra mucho. Y el recipiente, es un recipiente, en este, en este momento no es. No es un contenedor, sino simplemente que apoyamos porque acá no hay viento. sino si te diría, usa un cuenco para que el viento no lo lleve a esto. Y simplemente tomamos uno. Esto es económico y es mejor que un saumerio. Porque al no tener nada que ligue, es decir, no se necesita ese pegamento que es el que suele hacernos mal a la respiración y que es como fumar un cigarrillo o respirarlo. Esto es lo más natural que podemos hacer, así es que... Lo primero es agradecerle ¿verdad? a esta ramita, o a este pedazo de, de árbol que nos acompaña, darle las gracias por estar acá, darle gracias al fuego. Estoy usando el encendedor, suelo usar fósforo, pero uso el encendedor ahora para que sea más fácil para mostrarte. Y primero, sacamos el cabello <ríe> del de escenario, eso es principal. Y tenemos... Y encendemos. Ya sabemos que al lado nuestro no hay, na, no hay viento en este momento. Alejamos el encendedor, lo alejamos, lo dejamos bien lejos. Y no soplamos, simplemente lo dejamos acá arriba del platito que ya tenemos preparado, listo y cerca. Y no movemos fuerte tampoco. Ven que va saliendo el humo se va sintiendo el aroma a bosque que hace tan bien esto hace muy bien a los pulmones y si no lo hiciste nunca dentro de la casa es mejor que lo pruebes fuera porque vas a ver cómo se va comportando con el fuego cada elemento y vas a ver cómo si uno mueve fuerte esto empieza a caer esa ceniza o esos pedacitos de árbol encendido y eso puede generar más fuego entonces esto lo hacemos así, despacito lo podemos llevar siempre con el platito abajo con movimientos que tienen que ver con el respeto a uno mismo, el respeto a este árbol el respeto a la vida ¿ve? el concientizarnos nosotros, hacernos conscientes del tiempo que llevó a la naturaleza para crear esto que hoy me siento afortunada de que me acompañe y ahí se apagó. ¿Qué hacemos? De nuevo apoyamos el platito. Hablaba del respeto porque quería hablarles del tiempo. Tiene mucho que ver muchas veces. El tiempo de la naturaleza, el cuerpo, el tiempo del cuerpo nuestro, el tiempo del fuego, del abuelo fuego, del viento, del abuelo viento, son otros. Entonces estas cosas tenés que hacerlas teniendo tiempo, y si quieres caminar por tu casa con esto, tenés que hacerlo despacio, paso a paso, siendo consciente. Y eso también va a ayudar a que la naturaleza también nos enseñe ese momento en el que no, es, eh, no, no hay peligro, ¿verdad? Es un tiempo en el que cuando nos movemos con el corazón, cuando nos movemos tranquilos, respetando hasta cómo va cayendo y cómo se va haciendo ceniza, ¿sí? respetando ese momento no hay peligro entonces pero si nosotros necesitamos hacer otra cosa y dejar esto lo dejamos en el platito con mucho cuidado de lejos de las otras ramitas sacamos las otras ramitas y igual sigue el humo ese es el saumo es ahumar es agarrar y dejar que el ambiente se limpie se limpie de energías negativas cada Planta, cada ser tiene una energía que puede atraer o puede hacer que se vayan algunas cosas y también sobre todo esto que a mí me hace acordar al bosque así es que me encanta y me hace muy bien y a vos seguramente también y esto lo podemos hacer antes de una práctica de yoga antes de una práctica de respiración o todos los días a la mañana en tu casa al levantarte lo haces como práctica por todos los rincones, siempre con este, teniendo estos cuidados. Si tenés un gatito o un perrito, también, trata de tener en cuenta que se pueden sentir curiosos con estas cosas y se pueden acercar, así es que trata de, de tener en cuenta esos pequeños, esas pequeñas sorpresas de que no pasan a, a mayores. Eh, siempre también lo acompaño con un trapo húmedo. En este momento me olvidé el trapito por por acomodar el celular pero es un trapito de cocina húmedo sin agua pesada pero sí húmedo y al lado de, la, de lo que uno va a hacer entonces bueno, esa es, es una primera práctica así que contame acá en los comentarios si lo hiciste alguna vez si lo haces, si lo vas a practicar y bueno espero que esto ayude a tu práctica de relajación o de meditación en el que no tengas que preocuparte por lo que pasa este, si dejamos una vela así es que namasté que tengas el mejor de los días y buena práctica